Voy a sugerir que, uh, que empecemos, porque tenemos una agenda muy llena hoy día, tanto material para cubrir. Tenemos estos invitados increíbles del Centro de Resiliencia Comunitaria. Voy a empezar dando dar una bienvenida a todos. Es muy lindo ver a tantas personas en esta reunión de Zoom, que es un poco extraño, pero... Es parte de nuestra nueva normalidad de ver las caras en pantallas pequeñas, pero me da gusto ver a tantos de ustedes. Nomás quiero extender a una cálida bienvenida a nuestra primera sesión de la red de ACES del condado de Santa Cruz. Esta sesión se enfoca en lo que llamamos el par de asis en práctica. Y el evento hoy día está copatrocinado por Primero Cinco con apoyo de inversiones de CORE. Es un movimiento de impacto a uh, muchas de las mismas metas como Primero Cinco. Y nomás quiero mencionar a algunos de los miembros del equipo y CORE que están aquí uh, para apoyar la logística y la facilitación hoy día. David Brody y Christine Seberg son de primero cinco del condado de Santa Cruz. Por favor, saluden. También tenemos Nicole Lesson, es mi co-facilitadora para los universitarios de CORE y Estela Laurent está prohibiendo la interpretación hoy día. Todos estamos trabajando con el equipo. Si alguien necesita alguna ayuda, que esté teniendo alguna dificultad. Por favor, mande un mensaje a cualquiera de nosotros y le vamos a ayudar. Nuestra sesión también fue planeada en, uh, con Susan Carandice del Departamento de Salud, que es uh, recibe la subvención para uh, la lana de en el Condado de Santa Cruz. La Jill Camille del Departamento de Servicios Humanos de Servicios para Niños y Familias. Y Marita Lara, de la. Uh, ellos también están uh, trabajando algunos otros programas de ACES. Ya se uh, habrán oído de otras actividades sobre ACES en nuestros condados, pero es muy bueno que te, tengamos tanto esfuerzo compartido. Estamos trabajando muy duro para, para asegurar de que lo hagamos en sociedad. Voy a empezar a, con esta uh, serie, con el Centro de Resiliencia Comunitaria. Espero que estén de acuerdo con nosotros para, al empezar esta serie con el tema de resiliencia. Realmente queríamos dar un marco unido para todas estas, siempre hay muchas diferentes organizaciones. Espero que hoy día, al final, sientan lo mismo. Esta es nuestra agenda para hoy. Vamos a dar la bienvenida al inicio de presentaciones y después pronto le vamos a dar la palabra a Wendy Ellis, que es la señora del Centro de Resil Resiliencia Comunitaria. Nos van a presentar su modelo, lo que hace hablar sobre el trauma, la equidad y la resiliencia ellos invitaron a algunos de sus colaboradores, que ellos puedan compartir con nosotros de cómo han ellos incorporado este marco en su trabajo, tener tiempo para discusión, preguntas y respuestas, y después hablar sobre cómo podemos usar este modelo con unirlo con lo que hacemos, lo que sabemos y llevarlo más adelante. Entonces, esperamos que todos se queden para los cuartos eh, pequeños, los grupos pequeños, pero realmente queremos tener muy buenas conversaciones, porque esto no va a ser una discusión de una sola vez hoy día, vamos a volver en grupo grande después y tener uh, más preguntas y más conversación antes de clausurar. También quiero mencionar nuestros oradores y os, nuestros presentadores están en el este o en la, en la zona del tiempo de la, eh, central. Estamos en diferentes relojes. Es por eso que ven diferentes horas listadas aquí. Entonces, por los que se unieron después de los que después de que hicimos el tour de Zoom, cómo participar hoy en día, porque queremos que sea interactivo. Entonces, otra vez prender y apagar su micrófono eh, puede ah, clic en el icono o si no presionar estrella 6. Tenemos ah, interpretación. Encuentre el icono del globo. O haga, uh, toque su teléfono y seleccione inglés o español y si selecciona español, también hacer clic en la barra azul y pedir que se ponga uh, las letras después de su nombre para que sepamos en cuál idioma está. Quiero hacerlo saber que estamos grabando, excepto los cuartos, los cuartos pequeños. Entonces, si no quiere participar, por favor, apague el micrófono y el video. Compartan sus preguntas y comentarios durante toda la sesión. Nicole y Christine van a monitorear eso y a presentar la, las preguntas. Y otra vez, si quiere conseguir nuestra atención, levante la mano abra el, la ventanilla de participantes o oprima a Estrella 9 en el teléfono para conseguir nuestra atención. Queremos, voy a tomar un momento. Si se pueden presentar en el chat, por favor, por escrito. Tenemos personas de todas partes del país y otros condados en Monterrey. Por favor ponga su nombre el grupo o la organización a la cual pertenece usted, y su condado y su estado. Okay, Tomen un momentito, por favor, si pueden ponernos en el chat para que tengamos, la idea de, eh, tengamos una idea de quién está con nosotros. Muchos de nuestros uh, asociados, nuestros colegas en el condado de Monterrey, digo, en el condado de Santa Cruz, ¿verdad? A Cincinnati. Bienvenidos a todos. Va, sigan adelante presentándose por el chat. Voy a darle la palabra a Javier. Gracias, Nicole. Qué, qué gusto, Nos 157 participantes y el chat está lleno, lleno. ¿No? ¿Aquí no? No. Sí, I can hear. sí, yo le oigo. Sí. Voy a seguir adelante. De todas formas, me da mucho gusto ver todos estos chats. Estamos muy, muy emocionados de iniciar nuestro esfuerzo de ACES con el Centro de Resiliencia Comunitaria, nuestros uh, oradores. Uh, nuestro tema uh, es sobre las experiencias adversas de la niñez y los entornos adversos de la comunidad. Nuestra visión son niños sanos, felices, bien preparados, familias prósperas, comunidades conectadas y sistemas equit equitativos. Nuestro enfoque son los niños pequeños de 0 a 5, pero nos damos cuenta cuenta que tenemos que estar conectado con otros socios, otros colaboradores por, durante toda la vida para que podamos ser eficaces en apoyar una comunidad sana. Okay. Entonces, esta es la única forma que podremos excitar, identificar y tratar los efectos de las adversas, experiencias adversas de la niñez y prevenir de que ocurran, ¿verdad? Entonces, así es ah, nuevo esto para usted. Estamos mostrando las categorías que se identificaron en el estudio que se hizo por el Centro de Control de Enfermedades. Y esta es. Este estudio importante es el abuso, la negligencia, tener un familiar encarcelado, la violencia doméstica. Todas estas cosas aumentan el riesgo para problemas físicos, emocionales, mentales. Y cuantas más experiencias de haces ha tenido una persona o la niñez, y, y esto, todo esto puede llevar a más riesgo y hasta la vida más corta. Entonces, lo bueno es que desde que salió el estudio original hemos aprendido mucho. Aprendido mucho cómo el estrés tóxico afecta al desarrollo del cerebro y cómo prevenir y tratar los ACEs. En California tenemos una iniciativa estatal con la misión de cambiar a ayudar a los proveedores a comprender las experiencias y entrenar a los proveedores para responder con cuidado informado por el trauma para mitigar los impactos de la salud del estrés tóxico. Entonces, la iniciativa de California está dirigida por la cirujana general de California, la doctora Nadine Burke Harris y su colega, la doctora Karen Mark, del Departamento de Cuidado de Salud. Ellos, eh, en junio, se otorgaron 100 subvenciones en California para aumentar uh, y hacer un impacto en cuanto a la iniciación. Hay dos de ellas activas en el Condado de Santa Cruz. Uno de, uno de ellos es el Departamento de Salud Pública. Los que se, se están uniendo hoy día, primero cinco. Uh, y el otro, uh, el condado de Santa Cruz, es Lucille packers Children, el hospital de niños de Lucille Packard. No voy a, a hablar en más detalle de esto ahora, pero sí vamos a poner información de cómo aprender más o so, aprender sobre nuestros esfuerzos de coordinación en el chat. Okay. Entonces, primero, tenemos seis sesiones de aprendizaje para uh, fortalecer la coordinación, proveer comunidad y otros uh, socios claves en el condado de Santa Cruz. Las primeras tres sesiones, tres sesiones van a, vamos a hablar sobre el par de haces en práctica, después de conectando a tres sectores y luego conectando las aces, la equidad y la resiliencia. Y los siguientes dos temas se van a determinar por los comentarios y después vamos a tener una conversación comunitaria conjunta y nuestra meta es de transformar, transformar las políticas, las prácticas en cuanto a las experiencias adversas de la niñez. Dice, realmente es un punto de inicio maravilloso. Entonces, como mencionó Nicole, esto es en conjunto con CORE, que es un movimiento para uh, lograr uh, bienestar equitativo. Y esperamos que estas sesiones de ACES puedan uh, resultar en sesiones uh, adicionales. ya Después de haber dicho todo eso... Estoy um, muy, muy complacido de con, para presentar a nuestros proveedores. La doctora Wendy Ellis es una profesora asistente del Centro para la Resiliencia Comunitaria para mejorar la salud de las comunidades eh, con las políticas, las, los programas y las prácticas para tratar con las experiencias adversas de la niñez en los entornos comunitarios o como dijo la señora doctora Ellis, esto pone el enfoque explícito en la prevención y el tratamiento. Iniciativas de uh, salud pública usando el marco de par de haces ha podido uh, dirigir cambios de políticas y de normas al colaborar con uh, la comunidad, integrar servicios y crear voluntad política. Después su, también su colega, el señor Harrison Newton, es el director uh, diputado o asistente. Él fue el primer oficial que, tuvo, uh, que trabajó en este tema de la resiliencia y en ese papel él coordinó cinco diferentes sitios, a tecnología, vivienda, salud, identificando los riesgos, usando, identificando riesgos. También ha, tenido, ha hecho un esfuerzo muy amplio de visión con diferentes organizaciones. Ha servido en muchos roles de liderazgo. Entonces, estamos tremendamente emocionados de tener estos profesionales uh, con nosotros hoy día y Wendy les va a hablar más sobre su trabajo. Gracias a David y a Nicole por invitarnos y gracias a Primeros Cinco por Santa Cruz y a Inversiones de Core. Realmente seguir uh, movilizando este esfuerzo. Para proveer las herramientas y los recursos que necesitan. Pero realmente trabajar por todos varios sectores. Lo primero que quiero hacer es compartir compartir mi, uh, ah, qué bueno, mi pantalla. Para empezar a hablar con ustedes sobre el trabajo que nosotros hacemos. Y después podemos darlo más a fondo. Usted o yo, a David, hablar sobre... Cuántas, uh, cuánto los niños han sido expuestos y esto lleva a resultados negativos después en la vida y pueden venir de varias fuentes. Es, es importante tomar un enfoque holístico para prevenir la adversidad, para poder llegar a la resiliencia. En nuestro centro tenemos una red de crear uh, resiliencia comunitaria. Casi hace seis años empezamos este trabajo. Tenemos estas coaliciones de varios sectores para contestar la pregunta esencial. ¿Qué está provocando todo esto en nuestra comunidad? Y por medio de ese proceso podemos uh, usar varios recursos para llegar a las causas fundamentales de ese trabajo. Hemos desarrollado una línea, un grupo de recursos que ayudan a, a, a adelantar estas conversaciones en todo el país. Diferentes grupos étnicos, educativos. Encontrar el medio por el cual podemos trabajar juntos para tener estas conversaciones difíciles que no estamos, usamos los datos de sistemas, pero también la narrativa, cuál es la experiencia vivida de esto y también la sabiduría de nuestra compañía, nuestra comunidad para encontrar soluciones. De encontrar del proceso de resiliencia. Estamos muy emocionados de anunciar que, vamos a trabajar con Alameda County en California. Nosotros trabajamos con departamentos locales de salud que realmente a uh, uh, tratar con estas inequidades de largo plazo que han afectado a las comunidades que servimos. Por supuesto, cuando hablamos de cambios de sistema, es fundamental trabajar con las políticas que están dirigiendo estas o causando estas inequidades y también son oportunidades para cambiar las políticas de modo que pod pod podamos tener uh, apoyos más duraderos. Este es un mapa para enseñarles la red en todo el país. No es un laboratorio solo aquí en Washington. Es realmente todo el país, estamos muy emocionados de poder nuestros colegas en Cincinnati les van a contar sobre su experiencia en prácticas y cuáles son los elementos que están asociados con eso. Vamos a hablar de eso después. Pero primero quiero orientarles a qué veces cuál es la pro, el proceso, qué quiere decir a la colaboración por varios sectores. Fundamentalmente, esto es el corazón del proceso. El modelo es activo, dinámico y siempre pas estamos pasando por ciclos para crear una comprensión compartida, crear una comprensión compartida. ¿Cómo es nuestra comunidad? ¿Cuál es la narrativa de la resiliencia? cuál es la experiencia de la comunidad, pero también sobre qué, de, o con qué cuenta la comunidad, qué falta para ayudar a nuestros miembros de la comunidad a, a poder prosperar. Entonces, por este proceso, cuál es nuestro estado de preparación? Y esto lo van a poder examinar en el cuarto pequeño, cuál es nuestra capacidad. ¿Cómo vamos a responder? ¿Quiénes son nuestros socios que están colaborando para tener una respuesta uh, eficaz y completa? Muchas veces, cuando pasamos por este proceso muy sistemático, nos damos cuenta, quizá de una perspectiva clínica, de, de lo que estamos tratando de tratar y prevenir, a veces tiene poco que ver con servicios sociales. A lo, a lo mejor tiene que ver con la violencia o la falta de comida, pero ustedes se pueden dar cuenta que hay muchos sectores involucrados y esa es precisamente su área de conocimiento. Y así es como podemos trabajar o saber cuáles socios necesitamos tener en nuestra colaboración. Durante todo este proceso tenemos nuestros socios comunitarios en la mesa en el, la conversación para ayudarnos a validar los modelos, las soluciones que creamos. Entonces es un proceso repetitivo pasar por estos ciclos para realmente crear estas soluciones pero que no solo sean aceptados, pero que duren. Ok, vamos a empezar a hablar sobre esto. Ahora David explicó uh, la depresión materna, el abuso emocional y sexual, el abuso de sustancias, violencia doméstica, uh, falta de alojamiento, encarcelamiento, uh, salud mental, enfermedad mental, divorcios y negligencia. Uh, cuando se hizo el estudio original probablemente no fue demasiado diverso el grupo que se estudió. Es muy, es muy importante escuchar, no solo pasar por la lista de los elementos, cuáles han sido las experiencias y como este árbol representa. Estas son cosas que podemos reconocer fácilmente en el ambiente. Estamos en una escuela, si vemos un niño, un niño que está agitado, que no puede sentarse quieto. No quizá sea el ADHD o algún otro trastorno, pero ¿qué hay por detrás de esto? Si, si el niño tiene que pasar diario por donde hubo un balazo, una, una balacera. O, o no puede concentrarse porque no, no tiene de comer. O tuvo que quedarse solo en la noche uh, porque el mamá o la papá tu, el papá tuvo que trabajar simplemente para poder mantenerlos. Esas son las cosas que no evaluamos muy obviamente por un medio de una lista, pero sí podemos por el diálogo. Escuchamos para empezar a comprender es uh, la causa fundamental de todo esto para entender los efectos de la pobreza, la discriminación, la disrupción comunitaria, la falta de uh, oportunidad, la falta de capital social para poder ver qué necesitan las comunidades. Estas cosas están en la raíz, a la raíz de, nuestra, de las, muchas de las cosas que podemos medir o, o checar por medio de una lista de verificación. Uh, y a veces no podemos uh, solucionarlo con simplemente el servicio social. Si es cuestión de uh, desarrollo económico, si es seguridad, todos estos grupos tienen que participar para enriquecer la tierra, para que sean apoyos tanto para tratar, pero más importantemente prevenir que estas cosas en primer lugar. Entonces, esto nos hace pensar sobre los resultados. Son uh, las políticas y las prácticas llevan estas cosas adelante. Y si estas cam cosas cambian, podemos tratar con um, la comunidad. Esta es una hoja de datos que creamos con San José. Pero vamos a hacer uno de estos para Santa Cruz también. Es una manera de comprender los datos por detrás, comprendiendo que las haces no ocurren en aislamiento. Y muchas veces es posible que las adversidades siguen aumentando. Sean las adversidades, no solo la pobreza, pero pensando como dije anteriormente, las familias tienen que pasar, pagar más de la tercera parte de su ingreso para la vivienda. Eso puede impactar a tener comida o un tutor para después de la escuela para que los niños puedan crecer y, por, y prosperar. Uno de los recursos en que hemos invertido es para a invertir en estas raíces para ayudar a apoyar el árbol. Las tasas de violencia, el acceso a la trata, cuidado médico. Estas son las cosas que tenemos que pensar cuando hablamos de adversidad y de, de ser equitativos para que podamos ver las cosas en las hojas y en las ramas del árbol. Entonces, por supuesto, este año hemos tenido muchos, muchos desafíos más allá de estos resultados individuales, pero absolutamente se han sentido a nivel uh, comunitario. Los trabajadores que han tenido que seguir trabajando sin tener acceso al equipo protector, la cantidad increíble uh, de muertes que hemos tenido por el COVID junto con todo eso, una experiencia, una experiencia muy seria a la, a la disrupción social. Las inequidades de, de salud, de ingreso, solo ha sido más pronunciado aún y la, econom la economía ha sufrido. Para las familias que están tra tratando de equilibrar algún ingreso con educar a los niños en la casa con la brecha digital, esto se ha vuelto tan, tan pronunciado. Los niños que ya estaban atrasados de por sí, ahora aún más con el COVID. Esto, este es el par de haces en el año 2020, pero lo que nos ha hecho muy, se ha hecho muy claro es que la causa fundamental de todo, todas estas inequidades, inequidades todo vuelve al racismo estructural junto con las políticas que fueron uh, escritas para restringir a las personas de color, esto ha impactado a todas las comunidades. Este es el trabajo que tenemos por delante. Si queremos tratar con la adversidad, prevenir los haces, todos nosotros tenemos que comprender las causas y trabajar en varios sectores. Eso es lo que con la equidad tiene que ver con todo esto, a estas características de la comunidad y que tenemos que hacer pruebas y tratar, tratar de uh, tratar. Comprendiendo eso, muchas a es que los traumas que vemos a nivel comunitario o individual son el resultado de la inequidad sistemática. Y si vamos a llegar a la resiliencia, tenemos que animar la equidad. Tenemos que crear los apoyos que ayudan a los individuos a prosperar. Ese es el desafío que tenemos frente a nosotros. Y comprender los ciclos y los sistemas que ayudan a producir muchos de estos uh, efectos en la comunidad, sea vivienda, sea en la educación pública y de seguro lo que hemos visto con, uh, con los oficiales públicos. Parte de nuestro cargo no es solo cambiar las prácticas como tratamos a los individuos, sea por servicio so social o un ambiente clínico. O el ambiente, el contexto en el cual se proveen esos servicios para asegurar de que no simplemente le estemos poniendo una venda a las personas, pero que somos parte de una coalición de varios sectores que tienen la intención de romper estos ciclos viciosos. Y ese es el poder de colaboración. Así es como usamos el proceso de resiliencia para tener una comprensión compartida para cuando, para identificar, que ver que también estemos preparados de modo que podamos llegar a tratar con el uh, prejuicio implícito para que podamos dar equidad, eh, uh, equitativo y que estemos enfocados y, y uh, que todos seamos responsables por los cambios de políticas. Y si tenemos la comunidad a nuestro lado, estamos haciendo prioridades de esto y así es como nosotros y nuestros uh, colegas aplican el proceso de BCR para prevenir la adversidad y tratar con la... Y ese es el poder de la colaboración. Es mi honor. Uh, de ahora darle la palabra a mi uh, colega Harrison Newton, y él va a presentar a nuestros colegas de Cincinnati que van a hablar sobre el par de haces en práctica. Gracias, Wendy. Realmente es mi honor presentarles a unos de nuestros um, socios de largo plazo. Y, yo les presento a ellos como un grupo de educadores, profesionales de salud, miembros de la comunidad, que realmente trabajan juntos para reducir los efectos de trauma infantil, los haces para que los niños tengan un uh, futuro más brillante. Y hoy realmente vamos a hablar sobre Parent Connect, que es a ah, una conexión entre dos recursos muy importantes que ha, ha sido transformativos en cuanto a tratar con los ACES directamente y poner esta teoría en práctica. De lo que se trata el Centro de Resiliencia Comunitaria. Entonces en este momento yo quiero darle ahora la palabra a mi equipo, a nuestro equipo y ellos van a presentar a ellos mismos como parte de su presentación. Voy a empezar con el Dr. Shapiro. Gracias, Harrison, mucho por esa presentación. Me llamo Bob Shapiro, soy pediatra. Uh, mi trabajo clínico por muchos años ha sido en el campo de abuso infantil y negligencia de niños, y yo he, he visto uh, Muchos niños que han sido víctimas del maltrato y mi asociación con la doctora Ellis y VCR, esto ha sido muy emocionante para ayudar a mejorar nuestro trabajo. Realmente empezamos este trabajo para tratar de prevenir los resultados pobres, no solo los resultados de abuso infantil y negligencia pero también ser expuesto a la adversidad <coughs> y el estrés tóxico. Y hoy conmigo hoy día están mi colega, la, el doctor Chris Bowling <coughs> quien ha estado trabajando en una práctica que implementó este tratamiento de Parents Connect. Jill Hoon es la vicepresidente de Barron Connect del Centro de Padres Beach Acres y la señora Emily Eisman que trabaja en el Hospital de Niños de Cincinnati y ella ha ayudado a organizar esto dentro de nuestra división en el Hospital de Children's Niños. No voy a pasar tiempo, mucho tiempo hablando sobre los ACES porque David hizo un buen trabajo al principio. Esto es simplemente una vista del website, del sitio web del um, Centro de Control de Enfermedades. Nomás quiero señalar las señas vitales de riesgo. Y esto es solo muy algunos poquitos efectos. Uno de cada seis adultos ha experimentado cuatro o cinco de ACEs. Cinco de las diez causas mayores de la muerte están asociados con ACEs. Y con prevenir las ACEs podríamos reducir el número de adultos con depresión por tanto como 44%. Realmente es algo terrible. Podemos, podemos cambiar los resultados para uh, contratar con los ACES. Como pediatras, nosotros podríamos tener un impacto tremendo, pero ¿cómo lo hacemos? En el sitio web de CDC, hablan de estos seis métodos o seis intervenciones. Si podemos tratar con estos, podemos tener un impacto en tratar como los cuerpos nuestros cuerpos, los, las reacciones biológicas ocurren, aumentar los apoyos económicos para familias, promover so, normas sociales que protegen contra la violencia y adversidad, asegurar de que los niños empiecen bien, enseñar destrezas, conectar los jóvenes adultos uh, que se preocupan por ellos e intervenir. Tenemos un programa que se llama Joining Forces for Children, unirnos para los niños. Y esto se enfoca en los ACES y la resiliencia, cómo podemos tratar con nuestros sistemas y cambiarlos. En la próxima diapositiva, nomás quiero enfatizar que el programa que vamos a hablar ahora se llama Parent Connect. Aunque hace muchas cosas, pero quiero enfatizar estas tres cosas, uh, estos beneficios y cómo estamos tratando con la adversidad y la resiliencia en, con el niño y la familia. Estamos dando soluciones centradas a la familia para reducir el estrés y que las familias se queden jun juntos. Y contribuir a la prosperidad económica. Para que los niños tengan un buen comienzo, el corazón de nuestro programa es el entrenamiento de padres, enseñarles destrezas de crianza y cómo mejorar a las relaciones en su familia. Esos son los principios que tenemos y ahora va a hablar el doctor um, Pauling. Hola, yo soy Chris Bowling y el nuestro socio. Yo soy pediatra general, pero también trabajo mucho con la adversidad infantil. Y para los que conocen la historia de ACEs, hemos trabajado mucho con uh, pacientes con obesidad, donde se describió los primeros estudios. También soy miembro de la mesa directiva de un centro uh, de padres en Cincinnati y empezamos a hablar de ACES y con mis antecedentes mi historial como pediatra se volvió algo muy interesante para mí, <coughs> que volverme, ser, uh, volver a, yo, volverme yo a ser un campeón uh, de esto de mi uh, práctica de pediatría. Tenemos como pediatras, pediatras tenemos muchos diferentes cargos, estamos obligados a hacer la prueba de detección para hacer. Yo diría que un poquito la gente tienen un poco de resistencia en cuanto otra obligación, pero esta es una que es muy importante para nuestra práctica ha sido muy transformativo y es algo que yo creo que mis socios ha, se han dado cuenta de que es tan importante como parte de su rol de la salud comunitaria. Y para hacer la prueba de detección, nosotros hemos oímos muchos comentarios, los doctores dicen pues yo ya me fijo en estas cosas tenemos que hacer algo más completo en lugar de simplemente estar en alerta. Y de hecho, haciendo la prueba de detención es más que simplemente estar alerta. Y es lo que hemos estado haciendo. Estoy diciendo, si sí es posible hacerlo, de modo que uno, la forma en que uno lo estructura. Bob y Jill, que les van a comentar en un ratito. Uh, Realmente tuvimos batallamos con cómo hacer esto, encontrar una herramienta que es buena para una oficina pediatra. Empezamos con una herramienta, luego la adaptamos, la cambiamos, tuvimos nuestro personal de a, enfermeras a, se fijaron en la en internet. Hemos hecho muchas cosas para incorporarlo en nuestro trabajo. Y es muy, muy posible hacerlo, muy factible. Es una forma ah, importante de empezar esta conversación con las familias. Y podemos captar así mucho más lo, de lo que uno esperaría. Ah, puede ahorrarnos tiempo a la larga. Lo que vemos con estas pruebas de detección es que cuanto más... Uh, lo puede incorporar en, en nuestro trabajo a diario. Uh, uh, hay algunas preguntas específicas que hay que contestar para que tengan significado, pero nosotros desarrollamos nuestro, uh, nuestra encuesta para que fuera parte de nuestro trabajo regular. Y una vez que ha hecho la prueba de detección, entonces, ¿qué? Uh, yo me involucré en este proyecto, estar en la medicina de obesidad. Yo trabajo con uh, este proceso que se llama entrevista motivacional. Y Bob y Jill hablaron conmigo sobre este proyecto. Quisiéramos usar este, esta idea de entrevista motivacional. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Me tardó un rato para comprenderlo? Pero realmente es una aplicación maravillosa, porque estamos tratando de que los padres se vuelvan, que acepten ellos, que hay cosas con que necesitan ayuda. Ah, entrenamos a nuestros pediatras y nuestros proveedores. El entrenamiento que les dimos les, nos ayudó mucho para crear el espacio para poder tener algunas conversaciones difíciles con los padres. Cuando estamos hablando de los HACES, estamos hablando sobre cosas que son muy personales, muy privadas, que tienen que ver con ser un buen padre. Y es difícil que los padres digan, necesito ayuda con la crianza, porque sienten como que están fracasando. Y encontramos que las entrevistas motivacionales quitan un poco de ese sentido de juzgar y uh, que puedan ayudar cuando estén y aceptar la ayuda cuando estén listos y esto se, es cuando se trata de este esta técnica vino del mundo del uh, abuso de sustancias el hecho es de estar dispuesto a hablar con alguien estar dispuesto a aceptar la ayuda para buscar ayuda si están en una relación abusiva, dispuestos a buscar recursos de salud mental y cosas que son grandes a la larga. Una de las cosas que realmente nos atrajo mucho a Parent Connect es la habilidad de ahora mismo el valor de ahora mismo. Hay muchas cosas en la pediatría. Si uno pone barreras para que las personas uh, puedan tener acceso a los servicios, salud mental, a nutricionista, todo, todo tipo. De, cuanto más uno puede facilitar esa transición o presentar uh, o hacer un vínculo con ese otro recurso, resulta mucho mejor. Una de las cosas que nos encanta es de tener Parent Connect en nuestra oficina, nos dio acceso inmediato a una, a una especialista de crianza, una persona que se volvió parte de nuestro personal de nuestra oficina y se volvió uno de nosotros. Ella, ella estaba ahí con nuestro personal, con nuestros padres. Ella hizo cosas en nuestro website, sitio web. Uh, en persona, por teléfono, por, por telemedicina, realmente se volvió parte de nuestra oficina que fue realmente maravilloso para nosotros. Los beneficios claves de tener este ayuda de crianza realmente hizo una gran diferencia para nuestros pacientes y familias. Cambios concretos, muchos de nuestros pacientes están en ese... Edad de dos tres años que las conductas de los niños se vuelven muy desafiantes, que son los desafíos más grandes y señalan las familias que uno está estamos dispuestos a tratar con todas estas cosas. Los pediatras son de buen corazón y queremos ayudar a nuestros pacientes. Y a veces las, las padres no piensan de preguntarle o pedirle al pediatra ayuda. Pero también ah, hace consciente, pone consciente a toda nuestra oficina sobre este tema, nuestras enfermeras y otros miembros del equipo. Este es un área que nosotros como nuestra práctica médica encontramos importante. Podemos usar varios aspectos de nuestro equipo que son de ayuda. Como encontramos que la, a, la consultante de lactancia empezó a comprender cómo los ases estaban afectando a, a, los temas de ella, que a, a ella trabaja. Y llegamos a, a un punto que a, la mamá necesitó necesito conectarse directamente con el, el especialista de crianza. Eso, le ayuda a uno como, como proveedor a mejorar sus habilidades y sus capacidades en un lenguaje que no es amenazante y no juzga, realmente le permite al proveedor la oportunidad de, de proveer ayuda eficaz para las familias. Otras observaciones de nuestras uh, oficinas. Uh, los niños entre un año y cuatro años son los que principalmente utilizan este programa. Entonces, las uh, pruebas de detección fueron positivas mucho más de lo que uno esperaría. Yo sé que hay algunas personas que conocen a Cincinnati. Tenemos personas pobres uh, urbanas, otras rurales, y mucha gente en los suburbios. Como uno esperaría, hay mucho más haces de lo que uno esperaría. Este es un concepto nuevo para nuestras familias y se acostumbraron a tener un especialista de crianza en la oficina. Toma tiempo para que el personal uh, sepa lo que esté pasando. Y tarda aún más, long, más largo para los uh, proveedores, los colegas. Y Jill, los datos que tomó Jill enseñaron que yo fui la primera persona que di la mayoría de las remisiones en este caso, pero muchos doctores empezaron a remitir también. Entonces, con eso. Ahora le vamos a dar la palabra a Jill. Gracias por uh, ayudarnos. Uh. Como ven, esto ha sido un esfuerzo completamente de equipo. Nomás quiero hablar sobre cómo funciona esto. La razón por. Sabemos por qué lo hacemos, pero ahora tratamos de dividirlo en tres pasos. Lo primero es el cuestionario. Pues mencionó lo redactamos varias veces empezamos con uno estándar y después nos volvimos conscientes muy rápidamente que necesitábamos uno que era más sensible a, a hablar sobre el estrés de los padres que llevó al, llevaba al estrés tóxico y otras necesidades que pudieran tener las familias que pudieran llevar a, los, a las ases. Este es un cuestionario de 17 preguntas, típicamente se hace en las visitas de chequeo de los niños y le, le pedimos a nuestros colegas que lo hagan en por lo menos tres o cuatro visitas. Y también sabemos que la intervención temprana hace una gran, gran diferencia. Entonces, así es como funciona el cuestionario. Le, después le decimos, le damos los resultados a los doctores. También podemos hacer remisiones para servicios. El tipo de respuestas que estamos recibiendo. Las, el segundo componente, que es muy importante, son esos especialistas de crianza dedicados. Son parte de la oficina, no solo en la oficina. Uh, Chris habló sobre eso. Nosotros sabemos de servicios en, en que la persona, el especialista, no es parte del equipo. Y esa persona trabaja con todos los miembros del personal para tratar de um, promover el cuidado y la salud con los pediatras. ¿Qué está pasando en esta familia? ¿Qué está pasando con el padre? Para que tengan una vista más eh, completa de la salud del niño. Por supuesto, todo es virtual ahora. <risa> um, no estamos trabajando en el sitio ahorita. Todo es virtual. Si hay algo positivo, para hacerlo virtualmente para nosotros, hemos tenido muy pocas cancelaciones y, y también podemos ver el hogar de, la, de las familias y eso es fantástico para poder ayudar a los padres. Los especialistas tienen por lo menos 5 a 7 años de experiencia trabajando con familias, saben cómo entrenar. Porque esto es un servicio bo basado en las técnicas de entrevistas motivacionales. Una intervención rápida, enfocada en la intervención. Nos reunimos con toda la familia como tres entre tres a seis veces, 45 minutos a una hora. Y hemos visto algunos, algunos resultados bastante impactantes. Y también otra cosa es que el Centro de Control de Enfermedades considera que este programa está basado en pruebas de evidencia. Y esto ha, nos ha llevado a resultados consistentes y positivos. Y ahora Emily va a hablar sobre uh, todos los resultados positivos. Yo voy a compartir un poquito sobre las diferentes perspectivas sobre el programa de nutrición, en las prácticas pediatras, la, la perspectiva de los padres y algunos de los resultados. Uno de los beneficios a, a los pediatras participando en este programa durante en estos esfuerzos les ayuda a reunir algunos de los estándares como un centro médico uh, centrado en el paciente. Muchos de ellos son pacientes uh, que les han ayudado a, a recibir este reconoc reconocimiento y recibir un crédito de la mesa directiva de pediatras de la Facultad de Pediatras, de trabajar con ellos para uh, ese proceso de evaluación y de detección sea más completa. Y así reciben ese crédito de parte de la Facultad de Pediatría Americana. En cuanto a las pruebas de detección en tres años, hemos uh, hecho uh, 18 mil, más de 18 mil pruebas y fueron repasadas por el 96 fueron repasados por el pediatra y el 26 o sea, uno de cada cuatro indicaron resultados positivos. Realmente, como pueden ver, el más alto fue el estrés de padres, fue la categoría más, más altas, después la depresión de los padres, la inseguridad económica, el castigo muy fuerte. Esta sería la la preocupación o, o el tema principal y después cuando hablamos más con la familia, nos damos cuenta de otros factores también. Entonces, el hecho del estrés de padres realmente es el inicio y en cuanto al entrenamiento de padres, 3,764 fa familias fueron referidos al especialista de crianza durante los tres años y casi 2.000 familias participaron en el entrenamiento de padres, como el 52 de las familias remitidas uh, fueron uh, participantes. Y este resultado es más alto de lo normal. Hicimos más de cuatro sesiones de entrenamiento con padres. Y en cuanto a los pediatras, y tomamos una encuesta de los pediatras, ¿qué tan probable es que usted recomiende Parent Connect a un colega de la escala del cero para nada a 10 extremadamente? Y los pediatras dieron una calificación de 9.4 de 10. Muy, muy probable de que fueron a recomendarlo a sus colegas. El 100% de los pediatras estaban de acuerdo, muy de acuerdo, que estaban satisfechos con Parent Connect, que mejoró la calidad del cuidado de nuestros pacientes y que el especialista de, de crianza fue una persona muy importante en su personal. Tres de cada cuatro pediatras acordaron que les ayudaron a ellos poder hacer su trabajo mejor, mejor y re, mejorar la relación con sus familias. Y después les pedimos, uh, preguntamos a los pediatras también qué tan apoyados se sentían ellos para tratar con las inquietudes de los padres, como la, uh, la depresión, la inseguridad económica. Uh, la violencia adolescente, violencia doméstica y antes de comparamos antes de Parent Connects hasta un año después y como pueden ver hubo un aumento significativo la confianza que ellos sentían que tenían y el conocimiento que habían uh, recibido en cuanto a los recursos disponibles con el tiempo. Entonces, mejoró las, las habilidades de los autores. También le pedimos a los padres qué opinaron del programa. Hicimos la misma pregunta y la misma pregunta a los padres. ¿Qué tan probable es que usted recomiende de, a un amigo? Y los padres dieron un uh, porcentaje en promedio de 9.3, muy, muy bueno el 71% lo calificaron un 10, lo más alto, que los padres estaban muy muy agradecidos que tenían uh, acceso a estos especialistas de crianza individuales. Nos fijamos en el cambio sobre el tiempo durante cierto tiempo y lo que vimos vimos mejoras significativas en cuanto a la interacción entre padres e hijos. Sí, mucha, mucha mejoría en cuanto a su eficacia de su crianza y la satisfacción y cómo impacta el riesgo y la adversidad. Lo que vimos también es que hubo una disminución significativa de los padres reportando factores de riesgo después del tratamiento. Ven al principio en la primera ascensión, el 83% indicaban algún tipo de factor de riesgo. Ya para la tercera ascensión, solo el 57% indicaron algún tipo de factor de riesgo. Eso es 26% de mejora. Ya no reportaban ningún uh, factor. Un, una reducción significativa del estrés, de la depresión, de la inseguridad económica y de que los padres ya no castigaran tanto a, tan fuertemente a los niños. Si quieres saber más sobre Parent Connect como un programa, puede uh, ver ese website, sitio web. El enlace está ahí. También tenemos un artículo en el, uh, la revista de médicos y también a uh, la Revista de Cuidado Pediatra <coughs> y recién recibieron ellos uh, una calificación de una prueba de uh, apoyada por, por la, la evidencia. <coughs> Realmente una de las cosas más emocionantes de este uh, proyecto ha sido incorporarlos con las prácticas con pediatras y hemos hablado por años cómo podemos integrar esto mejor a la práctica con los recursos. Este es un ejemplo que implementamos, fue un experimento y encontramos que los resultados fueron muy buenos. Y como Emily me dice que ya casi estamos listos para saber en cuanto a la utilización de cuidado de, de salud de niños, estamos midiendo las visitas a, al doctor, hospitalizaciones, las visitas de a niños, ya sea si están bien o si están enfermos. Es, el diseño del proceso o del proyecto es complejo porque hay que hacer pruebas. Um, y realmente estamos, an, perdón, anticipando a uh, ver los resultados de el impacto positivo en la salud en estas prácticas uh, de, de pediatras. Queremos ver si podemos aumentar el programa programa para que esté disponible en otras oficinas. Trabajar con Parent Connects. Hacer un estudio. Uh, como mencionó Jill. La telemedicina ha sido muy buena para Parent Connect porque es una forma más fácil de conectarnos con los padres y saber más qué están experimentando. Y si quieren uh, saber más del programa y las familias de bajos ingresos, creo que mencionaron Emily o Chris muchos de... Um, de las prácticas tienen la población que recibe Medicaid o medical. Todavía no sabemos qué también bien ha funcionado el programa con esas familias. Esa son datos que estamos esperando. Ok, pregunto. Uh, vamos a estar aquí. Uh, vamos a estar aquí en las sesiones de. Uh, grupos pequeños para poder contestar más preguntas. Gracias. Thank you so much. Gracias tanto. Uh, eso fue extraordinario. Creo que ahora yo voy a hacer algunas preguntas. Tenemos muchas preguntas de todos que están aquí en la llamada. Mi colega, la doctora Ellis, me va a ayudar a contestar algunas. Yo voy a empezar. Algunas preguntas muy básicas y vamos a tratar de tener una buena conversación. ¿Está bien, Nico Sí. ¿Está bien, Harrison, para que sepa? Queremos checar que si algunos, si algún cliente, alguna persona en el canal de español quiere hacer una pregunta, por favor diga o pónganlo en el chat. Vamos a retroceder en el tiempo. Creo que hay muchas preguntas. ¿Cómo llegaron ustedes a lo que están haciendo ahora? ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles fueron las barreras a crear esta colaboración en las comunidades, las organizaciones y el cuidado de salud? Y eso fue, puede ser algo muy difícil. ¿Cuáles fueron algunas de las barreras que ustedes tuvieron que enfrentar? Cuando empezamos esta iniciativa no como de cuidado de salud, pero sino una iniciativa comunitaria que incluía el cuidado de salud. Estamos con diferentes grupos, tenemos un grupo, miembros comunitarios que están trabajando dentro del grupo de uh, infancia temprana, con también un grupo con niños de edad escolar. Tenemos una una conexión comunitaria y también el uh, de, por medio de los autores y si vamos a tratar con esta este tema de estrés tóxico va, se va a ver diferente depende de, dependiendo de cómo de cuál uh, enfoque viene y después por eso que estamos tan emocionados de ver los datos, pero realmente lo que está pasando en California con la iniciativa de ACEs, es realmente son pioneros, tratar de ver cómo podemos incorporar esto dentro de su práctica, cómo, cómo se puede añadir otra prueba de detección, si realmente están abriendo algo que nos va a llevar a muchas preguntas. Estas son inquietudes válidas, entonces hemos encontrado que hay fuerza en trabajar juntos en este tipo de iniciativa. Eh, no suponer de que los doctores y las prácticas médicas tengan todas las respuestas, sino trabajar colaborativamente con otros, otros um, yo lo siento, perdí mi video, pero... Empezamos también con muchas conexiones personales. Yo me involucré en esto porque yo sabía del trabajo de Beach Acres y era algo que yo quería probar, pero hay personas que, las personas que uh, se volvieron campeones, también uno de nuestros um, patrocinadores uh, locales, uh, nos dieron, nos dieron los fondos para abrir muchas diferentes oficinas, pero también fueron las conexiones personales de uno y de ahí se empezaron a expandir. Muchas son conexiones personales. Si, si hay ciertas per dos o tres personas se involucran, después se involucran dos o tres más y así sigue. Hay una pregunta para usted. ¿Alguien le preguntó sobre la, la demografía, los datos demográficos de las familias que participaron. No completamente, no lo sé. Usted lo mencionó cuando dijo la mayoría de las familias, el 20, 20 o 15 o 20 por ciento reciben Medicaid. En promedio, la familia en promedio, Jill, ¿Tiene alguna información más específica? En promedio, como el 15 de la población que estamos sirviendo tienen Medicaid y Medicaid no quiere decir que esté necesariamente en pobreza puede implicar otras cosas, pero la mayoría de las familias que estamos sirviendo son blancas, viven en áreas um, fuera de la ciudad con dos padres, aunque no es probablemente todos, es el enfoque. Hemos em empezamos una sociedad con un centro médico calificado federal y la eficacia del uh, el entrenamiento del padre es efectivo. Los especialistas también pueden ayudar a navegar recursos, así como a uh, entrenar a los padres. Nosotros creemos que el apoyo de crianza es útil para todos los padres, pero la manera en que, en que lo tratamos es diferente. Estamos en diferentes prácticas médicas ahora y cada quien tiene su propia personalidad, su propia manera de hacer las cosas. Es un proceso muy interesante. Todos son uh, cuidados de salud, pero lo, es muy diferente la forma en que lo hacen uno a los otros. Quiero ayudarle a Harrison con una pregunta aquí porque empezamos con la pregunta de cómo empezó esto, pero hay una pregunta que dice a dónde va este trabajo para cómo unir a los padres o conectar a los padres a cambios de políticas más allá de sus propias experiencias y si pueden compartir algunos detalles sobre eso. Algunos de ustedes han estado involucrados en uh, cambios de política y abogar. Yo voy a empezar a nivel de Parent Connects y Bob va a hablar sobre eso. En cuanto a nuestro programa, definitivamente lo vemos. A nivel comunitario, a nivel individual, estamos apoyando a los padres para ayudarlos a abogar para sus hijos. Muchos padres no saben que pueden hacer eso o cómo hacerlo y eso lo tratamos con ellos. Abogar en la escuela, si tienen dificultad en recibir los apoyos que necesiten. Los padres son los mejores abogados o defensores. Entonces, um, pero le voy a pedir a Bob que él hable más sobre cómo se conecta a nivel más amplio. Parent Connects es un ejemplo de las... Uh, las Organizaciones que trabajan directamente con las familias para crear nuevos mejores resultados para los niños que sirven. Y necesitamos esos programas. Necesitamos saber cuando uno está frente a frente con una familia, cómo puede cambiar los resultados en una escala más amplia. Nos fijamos en lo que está haciendo VCR y el efecto del par de haces. El racismo, la violencia, ah, para todas las edades, estos tienen efectos negativos en todas estas áreas. Entonces, no vamos a resolver el problema. Ah, como proveedores, es una buena manera para que nosotras, nosotros podamos intervenir, pero necesitamos que todos divulguen el mensaje que el estrés tóxico es una crisis de salud pública y a, a menos de que si no lo tratamos sistémicamente, no podemos hacer grandes cambios. Esta es, una, esta es una de nuestras asociaciones o colaboraciones más fuertes con VCR, pero todos tenemos que tener una voz fuerte para divulgar este mensaje a la comunidad. ¿Hay alguna pregunta del canal en español? Tenemos que involucrar a las familias, ciudadanos, padres. Que todos tienen que reconocer es que este es una crisis de salud pública y todos tenemos un papel en agua. Increíble. Entonces, a lo mejor ahora... Vemos un montón de preguntas que se tienen que ver de, con las tácticas, o sea, lo práctico de cómo hacer todo esto. Uno de ellos se trata de los recursos y de lo que se tratan en las entrevistas motivacionales y quizá la manera que, que tratarlo, si yo fuera una organización que quiero comprender más sobre esto, lo que quiere, lo que significa las entrevistas motivacionales, ¿cuáles serían sus sugerencias? Gracias por hacer esa pregunta. Recién le mandé un mensaje a Wendy. Lo que nosotros hicimos con los pediatras, yo, hago este entrenamiento o lo doy, mejor para diferentes pediatras. Lo que hicimos para esto, no ah, tuvimos muchísimo detalle, para los que saben de lo que se trata esto, se basa en un número de habilidades muy específicas, hacer preguntas abiertas, usando unas herramientas que son diferentes herramientas que usamos muy específicas que con la intención de uh, el, enfocar en el lenguaje entre el cliente y el paciente. Uno puede uh, recibir un entrenamiento básico si va al website, motivationalwebinterviewing.org, uh, pero lo que nosotros hicimos es, no íbamos a, tra íbamos a tratar de enseñarle todo, todo uh, esto a todo mundo. Pero nomás queríamos darles el, el grano o el núcleo de cuál es la manera de hacer preguntas de una manera sin juzgar. Les enseñamos unas estrellas básicas para que no uh, fuera, hubieran dificultades cuando tuvieran conversaciones difíciles con las familias. Algunos de los especialistas, una en particular, Sue y yo, Sí. Hacemos un entrenamiento de dos, dos horas y media con pediatras y ponernos al día y, y eso les dijimos no lo van a usar solo para Parent Connect, sino en toda su práctica para que no hubiera más valor y que no fuera solo para este problema. Y les puedo uh, compartir las diapositivas sobre este entrenamiento. Uh, estamos llegando al final de nuestro, uh, de este segmento de la agenda, pero lo fantástico es que se, hay una gran conexión a sistemas de cambios de los sistemas y es ahí a donde vamos en el futuro agradecemos increíblemente el trabajo fantástico que uh, su presentación de hoy fue excelente. Entonces ahora vamos a darle la palabra a la doctora Ellis para llevarnos a la próxima parte de nuestra presentación. Gracias. Gracias por la conversación tan animada. Y estamos muy agradecidos a nuestros socios en Cincinnati, el Hospital de Niños de Cincinnati, por todo el trabajo que ellos hacen todos los días para tratar con la adversidad y de ser campeones para los niños y la equidad en Cincinnati. Entonces, ahora vamos a moviéndolos a la siguiente parte. Quiero. quiero uh, a repasar estas palabras, porque seguimos usando estas palabras. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la resiliencia? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo podemos saber qué ha ocurrido? Estamos usando la ciencia fundacional fundamental de resiliencia. Una investigadora ah, hizo mucha investigación sobre esto. Primero hablamos de los factores individuales y la resiliencia del niño individualmente. Y eso tiene que ser también apoyado a nivel familiar. A relaciones de apoyo, la coherencia familiar, la relación de los padres entre ellos. Si ellos tienen acceso a apoyo de su pareja y a empleo estable. Entonces, cuando empieza a ver estas primeros dos niveles, pero realmente es un ecosistema. El niño no existe en aislamiento ni la familia en aislamiento es una cuestión comunitaria. Entonces, cuando hablamos de la resiliencia comunitaria tienen que haber toda otra etapa de esfuerzos que proveen los medios por el cual el, el padre, para que uh, el padre pueda tener empleo. Sabemos que unos Los niños neces necesitan tener acceso a un adulto estable. Entonces, tenemos que apoyar a los adultos para que ellos mismos puedan apoyar a sus niños. Entonces nos enfocamos mucho en todos estos factores. Anteriormente tenía uh, el árbol que tenía, you know, la violencia. La, Uh, la vivienda, todo eso, cómo todos esos factores impactan esto, impactan el ciclo vicioso de adversidad. Uno, queremos ser muy precisos, ¿cuáles son los factores variables? Reconocemos que estas son cosas que nos ayudan. Entonces, ¿qué vamos a usar en práctica? sea en vivir en vecindarios pobres o a logro bajo educativo, que lleva a comunidades con concentraciones de bajos ingresos y que lleva a, a resultados más bajos. Empieza a crear sectores, no solo la conducta de individuos, cuáles son los apoyos que se están para poniendo en su lugar. Vivienda, educación, desarrollo económico, acceso a cuidado. Estos son los pilares pilares de la resistencia comunitaria para poder llegar a un nivel individuo o individual de resistencia. Se, se necesita un, una respuesta sector um, comunitario. Cuando comprendemos que son estos diferentes sectores, ¿cómo podemos crear los componentes de la resiliencia comunitaria? Como dijo Jill, los padres poder abogar por sus propias necesidades. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo pueden tener acceso los individuos a la información o a los apoyos que necesiten? el capital social que tienen para poder pedir de los sistemas lo que necesiten y también la coherencia so social para que puedan recuperarse de la adversidad. Más allá del acceso al cuidado de salud, hay como una escalera queremos ver una escalera para que las familias puedan prosperar y eso depende del desarrollo económico. Tenemos que ver críticamente cuáles son esos factores de éxito económico y de desarrollo económico en nuestra comunidad. Estas son capacidades para re, uh, recuperar y todo esto se basa en todos los estudios que se han hecho después de desastres y la preparación para emergencias. Cuando nosotros tomamos este enfoque multidisciplinario a nivel comunitario, no es solo del nivel de salud pública, también seguridad pública, comprendiendo todas estas ciencias. Y, como, y canalizándolo por el, uh, la salud uh, el, la salud pública. Volviendo a la gráfica de antes, podemos medir la resiliencia basado en estos factores. ¿Cómo sabríamos si estamos teniendo éxito para ayudar a nuestras familias? No solo recuperarse, pero prevenir la adversidad en primer lugar. ¿Qué quiere decir? que tenemos menos niños en el cuidado de tutela, um, menos, menos niños en uh, crisis de salud mental, que nuestros sistemas, ese sistema de las raíces está muy conectado <coughs> y eso está tomando nutrición de nuestras nuestras raíces para poder um, proveer servicios. Estos son los indicios de la resiliencia, acceso a cuidado, seguridad de, com de comida, movilidad económica, vivienda estable. Todas estas cosas contribuyen al estrés co tóxico. Si se trata con todas estas cosas, <coughs> podemos mejorar estos factores contribuyen a la resiliencia. ¿A qué tienen acceso a nuestras familias que pueden, a qué pueden tener acceso? Entonces, eso nos lleva ahora a los cuartos de conversación donde vamos a trabajar en el árbol de par de haces. Y eso nos ayuda a trabajar con el par de haces en práctica. ¿Qué tenemos nosotros? en las ramas y en las hojas qué tenemos en la tierra y con con varios uh, colaboradores podemos tener una tierra mucha más rica una de las Nichols nos va a ayudar a dividirnos en los grupos de conversación entonces voy a hablar con voy a abrir los cuartos en un momento y cada grupo Tendrá, tiene un facilitador designado que les va a guiar una discusión bastante rápida. Esperamos, no es esperarse que van a poder cubrir todas las preguntas, nomás creemos, queremos empezar a tener la conversación. Entonces, lo, pedimos que lo consideren como una lluvia de ideas y la facilitadora o el facilitador va a tratar de captar todas las ideas, de uh, apuntarlas. Se supone que usted de, deben de uh, ser mandado a su cuarto. No tienen que apretar botón, no tienen que hacer nada. Si no uh, se le manda a un cuarto. Eso quiere decir que hay un problema en cuanto a la tecnología de la de usted. Si está en un teléfono o. Oh. Que okay, vamos a esperar. Okay, los facilitadores están todos listos, sus hojas de trabajo listos. Ok, Wendy y Nicole uh, nos vamos a quedar en el cuarto principal por si alguien no se puede unir a uno de los cuartos pequeños. Entonces, Wendy nos va a dirigir en nuestra última, um, vamos a hablar de lo que se habló en los grupos. Ahora que estamos todos juntos otra vez, una de las cosas que fuimos muy intencionales cuando recién empezamos este programa, ser intencionales en cuanto al proceso, grandes teorías sobre la adversidad, la resiliencia, los determinantes sociales de salud, impacto colectivo y hacerlo práctico, algo que realmente podamos hacer. Entonces. Desde la perspectiva de ustedes, espero que uh, simplemente no darles la vista general y recursos, pero de hecho, oír de, de practicantes igual como ustedes, que empezaron donde, donde empezaron ustedes hace cinco años, han podido poner esto en práctica. Les ayuda a ustedes poder a uh, poder hacerlo factible el par de haces en prácticas, pero cambiar los resultados para nuestras familias. Um, ¿hay, Hay alguien de que hable español. Um, los que hablen español, si ustedes Uh, ¿Quieren hacer una pregunta o cómo anticipan de que van a poder poner esto en su lugar um, en este grupo, en este esfuerzo para crear la resiliencia? Si alguien en español tiene uh, una pregunta. Uh, si alguien tiene una pregunta. Oh. Okay. hablamos sobre el estado legal en el grupo de Alicia qué tipo de cambios se tendrían que hacer para hacer una diferencia y, y hablamos sobre hay cosas aquí en nuestro condado son muy buenas y positivas y van hacia ese rumbo correcto positivo pero por otra parte el costo de la vivienda, de cuánto cuesta para vivir y no poder recibir los apoyos que tienen las personas con el estado legal. Cómo poder medir qué tipo de cosas podríamos implementar. Trabajamos un poquito en, lo, en las cosas que podrían hacer una diferencia pero pensamos que definitivamente hay recursos disponibles y no saber de sus recursos. Simplemente hacer a las personas más conscientes de lo que hay disponible y dónde encontrar esa información es un buen inicio. Nos enfocamos mucho, como dijimos, en que hay muchos servicios muy buenos. Es el, trabajamos un poquito con más dificultad en cuanto, a, en cuanto a si realmente estaba haciendo una diferencia. ¿Cuáles programas? Mucha lluvia de ideas. Fue una muy buena conversación, pero necesitamos más tiempo porque nos cortaron ahí por la mitad si las medidas es tan crítico para todos nosotros, en particular cuando hablamos de la sustentabilidad financiera, ¿cómo podemos trasladar lo que sabemos es buen programa al impacto comunitario, a, a la población que servimos? Y esto puede ser con los patrocinadores públicos o privados. Sí, es muy bueno pensar desde un principio cuáles son las medidas sobre las cuales vamos a tener impacto. Y si tenemos uh, las medidas, o pues si nos fijamos en las medidas de impacto, re reducir algunos de estos in in indicios uh, uh, negativos, o también ver cuáles son los aspectos positivos. Cuál puede ser no solo la contribución de usted, pero la contribución de otros. Para que haya una, um, para poder compartir uh, tanto las, los éxitos como las necesidades. ¿Alguien más quiere compartir? Yo tengo una pregunta. Uh, the, oímos de parte del grupo de centenari sobre la idea de... ¿Cómo podemos uh, empezar a entrenar a los padres en cuanto a ser de defensores? ¿Algunos de ustedes hablaron sobre cuáles fueron, fueron, podrían ser algunas de las barreras de conectarnos en este modo? En mi grupo, dijo Lisa Holly, tuvo algunas ideas sobre en las escuelas, alguien realmente dedicado a hacer un vínculo o un gerente, un supervisor, un vínculo entre las familias y las escuelas, identificar a una persona que pudiera hacer ese vínculo. No sé si el grupo de Cincinnati quizá quieran responder en cuanto a los éxitos que ellos tuvieron con otros um, socios comunitarios y cómo pudieron hacer uh, ese vínculo. Uh, Wendy, yo creo que el, el, la confianza es fundamental para todo este trabajo. Tenemos que uh, tener confianza en cada quien. Y tenemos que depender de la comunidad y escuchar muy de cerca para ver cuáles son las relaciones y cómo podemos trabajar juntos para resolver problemas. Y yo creo que eso uh, significa tener humildad y reconocer que tenemos que escuchar. Y bueno, usted y yo estuvimos en una sesión antes hoy día, hablamos mucho del poder. Y mucho de esto se trata de quién tiene el poder y reconocer que tenemos que tratar con esos temas antes de que podamos realmente tener una colaboración. Y en práctica, lo que hacemos es invitar y aún, aún invitamos a quien quiera a participar con nosotros. Y el trabajo realmente está dirigido por aquellos que miembros de nuestro grupo una de las cosas que, Wendy, aún todavía tenemos que trabajar en nosotros en conectarnos con los padres y uh, profesionales que no están trabajando con familias, es un progreso, proceso lento. Empe empezando a comprender cuál idioma funciona y pidiéndole a los intercesores comunitarios después que aprendieron sobre ACEs. Cómo lo pudieron describir y qué tipo de idioma o lenguaje funciona con sus uh, amigos para que puedan usar terminología sobre ACES, es lo que estamos probando ahorita mismo para poder continuar la conversación. Y en el espíritu de lo que usted recién dijo, estamos Esperamos a crear todo un grupo de soldados, ¿verdad? Para tratar con este tema de la adversidad, la adversidad de infantil y a poder mejorar las circunstancias para mejorar los resultados. Y es un trabajo lento. Sí, qué bueno que mencionó la conversación de esta mañana. El grupo de Cincinnati está haciendo un programa piloto de reconciliación con nuestro centro para poder tener estas conversaciones difíciles en cuanto a la opresión racial. Sobre todo, empezando con un análisis del poder. Lo que vamos a hacer con este grupo Realmente va el corazón se va a tratar de poder tener esas conversaciones y un análisis del poder es par, va a ser parte de la conversación, pero nunca desde demasiado temprano para estar consciente de los diferentes niveles de poder ah, entre el paciente y el proveedor o dentro de las comunidades. Y la humildad es una herramienta tan importante que podemos utilizar, no nomás de humillarse nosotros mismos, pero hacernos un poquito más pequeños para que podamos ver cosas que quizá hubiéramos no observado o escuchado. Y me pregunto que si algo surgió, veo en el chat a hablar de la humildad cultural, pero ¿cómo? podemos aún definir las diferencias culturales, ¿son raciales o eso pueden de cuadra a cuadra pueden haber diferencias? ¿Cómo nos volvemos conscientes de esas diferencias? Y me pregunto si algunos de ustedes empezaron a hablar sobre eso o cómo podemos definir comunidad. Wendy. Yo no más quiero uh, hablar sobre lo que dijo el doctor Shapiro. Una de las cosas de que él refirió fue tener una voz. Para contestar esa pregunta, una de las cosas de que hablamos es que tenemos que cambiar nuestro enfoque de no solo uh, involucrarnos con los niños, pero sino las familias y también para que se oigan las voces de los padres y los guardianes. ¿Cómo podemos ayudarles? Y nuestro grupo se enfocó en los temas de educación en el joven. pero lo que estamos haciendo en el condado de Santa Cruz, estamos volviendo a cambiar algunos de nuestros enfoques y realmente trabajando con la familia. Hemos empezado a hacer grupos, grupos de enfoque con las familias y lo que hagamos después va a ser lo más importante. Y si ellos dice, por ejemplo, en Santa Cruz, ah, es la ayuda académica, necesitamos tutores, apoyo. Si estamos hablando de los niños, pero lo oímos de parte de los padres. Y, lo, y lo, lo que vamos a hacer después con estos comentarios va a cambiar nuestro trabajo. Ah, para que el, el involucramiento no sea solo con el niño, sino con toda la familia. Y eso realmente va a involucrar algunas de las cosas de que hemos estado hablando hoy día para promover, promover más diálogo y trabajar muy de cerca con las escuelas, trabajando muy de, muy de cerca con la oficina de educación del condado. Pero lo que está al frente son las voces de las familias. Gracias por compartirlo. Nico, quiero estar consciente del tiempo. Pero no más quiero agradecerles a todos ustedes, aún todavía 119 personas que se han quedado. Quiero felicitarles y a participar. Me doy cuenta también que este proceso requiere un nivel de, de ser vulnerable. El quizá reconocer que no sabemos todo y eso está bien. Estamos trabajando a par. A, a, de parte de nuestros socios en uh, unirnos para los niños. Igual como el Centro de Resiliencia Comunitaria. Gracias por invitarnos a estar con ustedes en este sendero y anticipamos las próximas sesiones. Muchas gracias, Wendy. Hablo de parte de todos de nosotros todos los que se unieron hoy día que tan agradecidos estamos nosotros también de que ustedes visitarían al, al cuadrado pequeñito de Santa Cruz y a, a, ustedes pueden ver de los comentarios y los chats que este concepto del par de acces, las herramientas que ustedes tienen para ofrecer tienen mucho, mucho valor para nosotros, le, le agradecemos hecho. Realmente estamos anticipando los próximos pasos. Entonces, les voy, queremos informar de lo que va a ocurrir que aparte en estas fechas, el 14 de enero, Wendy y sus colegas van a volver, van a hablar sobre conectar entre sectores y esa sesión estará enfocada durante, más bien en la, las políticas como un factor para el cambio Muchos de nosotros en esta llamada estamos muy involucrados en ese tipo de trabajo, en los cambios sistémicos. Y en febrero tenemos la tercera sesión en la serie, conectando las ACES, la equidad y la resiliencia. Otra vez, yo sé que hay tantas herramientas que el Centro para Resiliencia Comunitaria tiene. Y y ojalá sean complementarios a el trabajo que ya estamos haciendo. Ojalá y que regresen. Y también, por favor, guarden las fechas para las sesiones en abril y marzo. Y vamos a oír, uh, vamos a considerar todos los comentarios de estas uh, clases iniciales. Cristina compartido en el chat unos enlaces. Ya abrimos la inscripción para la sesión de enero. Si les encantó lo que hicimos hoy día, les animamos a inscribirse para la sesión del 14 de enero, y hacer en inglés o en español. Y también nos encantaría recibir sus comentarios sobre hoy. Van a ver unos enlaces en el chat a una encuesta, uno en español, perdón, en inglés y uno en español. Y van a ver, algunos de ustedes estamos haciendo preguntas semejantes a, a las preguntas que se hicieron en la forma de inscripción. Quizás sea un poquito repetitivo, pero le pedimos de favor que por favor nos completen lo que funcionó en cuanto a la sesión de hoy, que podríamos mejorar, que podemos hacer entre cada una de estas sesiones. Estos son nuestros próximos pasos. Las grabaciones, tanto en inglés como en español, probablemente se van a mandar a... Lo vamos a mandar a principios de la semana que entra. Les compartimos, les animamos que los compartan con sus colegas y compartan los enlaces para la inscripción de enero también. Sabemos que... Tuvimos una lista bastante amplia de invitados, uh, pero a lo mejor se nos pasaron de alto por alto algunas personas. Entonces, con eso, David, ¿hay algo más que quiere agregar, añadir usted? No, no tengo ningún comentario preparado, nomás decir que estoy tremenda. Tremendamente uh, impresionado con la uh, participación. Estuve inspirado por las palabras de Wendy y Harrison. Y muy agradecidos al equipo de Cincinnati a pasar todo el tiempo que pasaron con nosotros y mostrarnos un ejemplo práctico de este marco en, en función y la la, el proceso para crear este éxito de bienestar en nuestra comunidad. Gracias a todos. Gracias a todos nuestros facilitadores. No lo podíamos haber hecho sin ustedes. Vamos a dar seguimiento con ustedes la semana que entra. Gracias, Estela, por interpretar. No, aunque no la, no la podemos ver, sabemos que está ahí Nicole y Christine también por darnos ese apoyo con el Zoom. Realmente se requiere un equipo para poder hacer todo esto. Gracias a todos. Gracias, adiós, gusto de verlos a todos, por favor completen la encuesta, gracias.